Bueno, estoy jodido eh, No puedo entrar acá Con un kayak hinchable Quizás podría Si no tuviera el equipo Y y tuviera el Big Marine Un, un sólido Pero con hinchable acá No veo por dónde La veo complicada ¿Por qué? Porque con esta bolsa me voy a dar vuelta y va a ser un quilombo Debería volver al vehículo Dejar esa bolsa, pero es donde tengo las aletas Y la verdad que parece que está complicadito, mirá. Lo que voy a hacer es, es ir a otra parte de costa, me voy al, al lado del puerto y a ver cómo está, porque aquí imposible. Por lo menos un lugar donde pueda salir y después ya me apaño, pero que al menos pueda salir. Así que nada, a cargar todo de vuelta para el coche y voy a cambiar de lugar porque no es que no puedo entrar. Tendría que tener unas condiciones distintas, llevo mucho material, tendría que ir sin nada. Si hubiera alguien conmigo, le dejo las cosas y, y voy, pero es que tengo que cargar con todo hasta con el hinchador tu dron náutica bueno le di una orden de voz a la GoPro espero que me haya hecho caso y se esté grabando como vieron anteriormente Fui a una, a una zona distinta y, y no me pude meter porque está imposible, está para surfear pero no traje tabla Venía solo con el kayak, o sea que la cagué Pero bueno, la idea era hacer el, la tercera parte del kayak y que mejor que un día de mala mar, ¿no? Eh, quizás en las cámaras no se note porque claro, se necesita muy mala mar para que en un video se note pero les puedo decir que en mis hombros, en mis antebrazos, etcétera, puedo sentir la, la mala mar es una mala mar eh, limitadísima, ¿no? no es el gran qué o sea, para mí esto es Disneylandia, para que se hagan una idea pero sé que está jodido, sobre todo porque no hay visibilidad si se me cae algo al agua, eh, aparte dejé el equipo en el coche, por las dudas porque esto se va a poner picante en un par de horas y me dejé el equipo en, en el vehículo Así que nada Hay muy poco tráfico, como verán Veo un velero allí, no sé qué hace tan cerca de la costa Con el agua turbia, pero bueno Ha habido tormenta toda la noche A pesar de que ahora se ve espectacular Y nada, vamos a mover Llamé al músico del canal a ver si quería venir Pero está con un tema mío Que la he cagado y ha ido al chapista Elche. Se ha perdido por culpa mía la salida, pero bueno. Amigos son los amigos, ¿no? Hay gente que le dice a todo el mundo amigos, y hay gente como yo que le digo amigos a mis tres amigos. Y amigas a mis dos amigas. Y bueno, los demás son conocidos, sí. Son conocidos con derecho, ponele, por decir, definido de alguna manera. Pero para mí, amigos son los de toda la vida. Cuando hay problemas, además, es cuando lo definen, ¿no? Es cuando sabes quién es amigo y quién no. La mayoría desaparecen y quedan uno o dos. Esos son los amigos. Inclusive entre familiares, ¿no? Así que nada. Bueno, estoy pasando... ¿Saben que hay un periodo en el mar? Que es de 30 minutos. Cuando estás agotado, querés abandonar y te querés hundir, ahogarte y mandar todo a tomar por culo. Y después de esos 30 minutos, el organismo ya empieza a comportarse de una manera distinta y a moverse mucho mejor así que hay que esperar siempre esos 30 minutos calentar más cuando se tienen muchas lesiones ¿no? calentar bien este calla lo bueno que tiene que al tener que hincharlo a mano ya cuando, viste, cuando está ya estás más más que, que hecho el calentamiento así que nada Uf. Me mareé porque estoy afiebrado, entonces, claro, wow, mareado mal, ¿eh? un minuto. Me mareé mal. Llevo tres días afiebrado con un estado tipo gripal y me mareé mal. Pero bueno, no pasa nada. Un poco de agua. Oh. Ovalo, Vasito de vodka con naranja y hielo Bueno, aquí estamos Otro día probando este kayak fantástico Porque qué pasa, no podés Te mandan algo, a los que tenemos canales Y hacemos este tipo de review, etc. Que te manden algo y en una sola vez decir Que bueno, está esto Yo desde el Vamos, que han visto todos los problemas Que me ha dado el Phantom, todos los problemas Que me ha dado el Spark, el Mini los vayan Toys Bueno, las porquerías de, de cima eh, El Mini 2 Están los videos en mi canal Tuve que... <coughs> Perdón porque voy a estar Tuve que mandar para atrás uno que vino con un fallo Que al final descubrí que podía hacer algo en la cámara oh, Me voy a poner así, tipo embarazada por salir. Porque estoy mareadísimo Quiero que la sangre me vaya para atrás, no para los pies eh... Y bueno, yo voy poniendo las cosas como son, ¿no? Más allá de que pueda vender un dron, que pueda vender un kaya, que pueda vender una cámara La mayoría de las cosas que yo muestro y les digo cuál es la verdad, no tengo... No cobro nada Yo de mi canal de YouTube no he cobrado nada, así que no... Porque ahí, viste, siempre hay alguno que escribe que esto, que lo otro Me escribió uno, ah, que si vas a promocionar así esto, es un video de mierda, no sé qué Sí, vale, ya voy a hacer videos mejores No es que no quiera, es que no puedo pero ya va a llegar, como todo. Eh, si ven cualquier canal importante, los primeros videos eran espantosos. Bueno, mis primeros 200 videos, hay algunos buenos, otros malos. Algunos se han usado en televisión, ya saben. A otros se han usado en juicios, se han ganado los juicios. O sea, yo tengo mucho material. Si ven un video, no saben nada, no pueden opinar. Eso es la opinión del que está el pedo en la casa y no tiene nada que hacer, o es malo. Tiene maldad, envidia y celos. Bueno, pues a un tipo que está como yo, con, con lo, todo lo que tengo encima Y meto 16 horas, 10 horas para grabar un video, editarlo y subirlo Y que me digan, ah este video no sé qué, no sé cuánto Sí, todo muy lindo, yo le doy corazoncito, ¿eh? Las opiniones a mí me sirven eh, Torpedo me ha dado la opinión de la música eh, Basset me ha dado la opinión de las ediciones eh, Causa Spar me ha dado la opinión de, de los ten shift Todo el mundo opina y eh, yo siempre escucho a todo el mundo Aunque crean que no eh, No los tengo que estar mirando ni prestándole mucha atención Porque como yo memorizo A mí me estás hablando y yo puedo estar haciendo cualquier otra cosa Y me dicen no me estás escuchando ¿Por qué no te estoy escuchando? Te estoy escuchando, si no te preocupes Que no solo te estoy escuchando Sino que me voy a acordar de lo que me estás diciendo 100 años, tranquilo Así que nada, yo escucho a todo el mundo Después, claro, hago lo que puedo eh, A mí, por ejemplo, los videos 4K me cuesta muchísimo eh, renderizarlos Porque no tengo equipo para eso Le pedí a mi informático A, a los de Spain Que les voy a dejar por aquí su empresa eh, La web y todo, por si necesitan instalaciones eh, De internet, antenas, eh, no sé eh, Servicios de red para oficinas o para empresas, lo que sea Les voy a dejar aquí la empresa A mi informático ya le avisé que necesito un ordenador más potente Vamos a ver si le da el tiempo para construirlo Yo lo puedo construir, si me dan la base, mi ordenador me lo armé yo Y le tengo que hacer unas modificaciones, pero si no cambio la placa no puedo hacer nada Entonces no puedo, por ejemplo, hay un día que está bueno para hacer un 4K Y a mí me cuesta muchísimo el, la edición, no, no me da Encima, bueno, lo mío es todo pirata, los programas pirata, etc. Pero nada, aquí estoy. Quizás se me va la fiebre al sol. <risa> y haciendo un esfuerzo tremendo contra la marea, porque está, hay una tormenta bárbara, vieron en el video, a donde fui primero, es de aquel lado del cabo, ¿vale? Allá donde está el velero, atrás, es donde está toda la marejada. Y me vine para este lado porque estoy protegido. Pero estoy protegido, mira esta ola. Joder, estoy protegido hasta que salga un poco... Del ángulo de escollera, ahí se me termina la protección, ¿eh? ahí se me termina la protección Así que nada, voy a seguir dándole mar adentro y a ver qué pasa Tengo solo eso, porque hoy es un día que me puedo dar vuelta, aunque no quiera La ola no se coge de, de proa como, como en las películas, vale hay que engancharlo un poquito de costado, de lateral Entonces voy a ir viendo se va a empeorar esto, hacia el mediodía empeora porque cambia el viento, saben cómo es Tema de temperaturas, a una hora el viento viene del mar y a una hora viene de continente Y claro, el mar cambia eh, Me está doliendo la garganta Y nada Seguiré aquí, delirando Espero ver alguna sirena en mi delirio Tengo una que la veo y la veo y la veo Pero bueno A ver si... ¿Qué pasa? John Trump. Sí, hoy estoy fuforito, estoy con la camiseta del eh, Me puse la camiseta, no, para hacerme el coso porque no voy a monitorizar a nadie Es para por el color, para estar visible Porque bueno, cuando salí yo no miré el clima ni nada, pero me imaginaba cómo iba a estar Y por las dudas, eh, nada Estoy viendo para dónde me lleva. Todo este tiempo que estoy pensando es que estoy viendo para dónde está la marea y si me desmayo, dónde voy a terminar. <risa> Espero no terminar allá en, en Marrakech o en Ceuta. Así que nada, tú, gros. Vamos a grabar un poquito aquí la movida y, y seguimos. Gracias a todos. Hablé con, con una gente porque tuve una caída, no entendí por qué, de suscriptores. Una cosa muy extraña. No me había pasado nunca. Y.. Y pregunté si eran grupos, porque tengo grupos de, de Argentina, grupos de Turquía Gente que son grupos, ¿no? Que se suscriben 4, 5, 10 Y se me habían caído como todos juntos, entonces les pregunté qué había pasado, ¿no? Eh, no sé, fue una cosa muy extraña Y hoy estoy de vuelta ahí, estoy llegando a los 2000 suscriptores Saben que siempre hay gente envidiosa <coughs> Que tira para atrás, apenas puede le da un dedo para abajo Se creen que hacen algún daño con eso ...o te influyen en algo... ...si yo tengo 10 amigos y un enemigo... ...es verdad que un traidor puede con mil valientes... ...vale... ...un solo traidor puede con mil valientes... ...pero yo tengo más gente que me apoya... ...que me, que me hunde... ...entonces bueno... ...tengo que ir con esa gente, ¿no? ...y siempre está la maldad... ...pero no sé qué fue esto, la verdad... Eh, la, ...los de Argentina sí que me... ...me están ahí, dando todo el apoyo y todo... Eh, ...están desde la iglesia, que hay un montón de gente... Eh, desde el fútbol y todas las cosas que he hecho, el club de tiro en Uruguay, toda la gente, siempre están todas puyendo, no sé qué pasó, la verdad. Alguno después me dirá o me enteraré, o no sé, o no me enteraré nunca, como Jofa o, o Kennedy. Bueno, estoy delirando, ¿no? Osvaldo, me falta la vitamina C, Osvaldo. Tiempo parcero y ni los mismos senderos se imaginan pan de voy. Voy tiempo arriba y estoy conforme con mi destino de andar solo y peregrino durmiendo sobre mis garras y despertando guitarras a la orilla del camino Me han echado en el fogón ramitas de mataojo, espinas en el rastrojo, dolor en el corazón y voy con esta canción en los labios de una herida Pa' que al final de mi vida Que de mi canto despierto Todo cocuyo muerto Deja una luz encendida Tal vez pasado el invierno me dé sus flores el monte Vamos. Ir, ir, ir, ir, ir, ir, ir. Es que no te entiendo, eso es lo que pasa, no te entiendo Bueno, la verdad que está bien, así me gusta El tema del mareo, bueno, es normal porque estoy enfermo, pero... Enfermo de la cabeza no, hijos de puta No aproveches, conejo Estoy enfermo que estoy engripado Si sigo así me tengo que ir a hacer el... Ya me dijo mi amiga ayer Me dijo que... No la voy a nombrar porque está casada y puede tener un problema Casi se me escapa eh... Me dijo que me hiciera las pruebas y no sé qué Estaba preocupada pero ya me conoce, me conoce hace tiempo ¿Qué pruebas ni pruebas? Ah. Si, si compete, sí, pero ya se han hecho todos en casa Yo ya me he hecho PCR, y bueno, hay que ir haciéndose, ¿no? Pero ahora me hice la de sangre, estoy harto de pruebas me Hice análisis completo, etc. Ya me dirán Hoy tengo que donar sangre, pero como tengo una... no puedo hoy justo Me, me llamaron y creo que además no estoy en fecha, porque tengo que donar cada seis meses y al final me van a dejar vacío si sí, sigo así pero bueno, hice algo que no puedo donar sangre así que nada, opa, se está picando lindo, se está picando grande mar adentro esto es lo que me gusta dale, eso es una ola, papá esto es lo que me mandás eh, no me estaré deshinchando, no? mirá que estoy lejos de la costa para volver nadando sin aleta, hijo de puta vamos Mirá, mirá cómo se pone. Mirá cómo se pone. Dale, Nemo. A ver, me voy a tirar un poco más atrás. Es que tengo mucho peso atrás porque me siento bien atrás y dejo Dejo la, la proa ahí, no pasa nada. Está muy liviano y el kayak se me va para todos lados. Pero bueno, le puse una quilla. Tengo que limpiar el... ¿Don? Qué quilombo que están haciendo por ahí. Eh? Todavía no salgo del ángulo. Eh. Bueno, allá está el puerto. Hay un castillo, no sé si ven el castillo ahí El castillo de Santa Bárbara Eso no sé si es música, ¿escuchan? No sé si es música o es un quilombo Hay un manicomio ahí que en cualquier momento me van a internar Veo algo flotando ahí en el agua ¿eh? Recuerdan que si hay cadáveres no los tengo que tocar, ¿no? Eh, hay un manicomio allá a mi izquierda Y en cualquier momento me parece que He tenido unos días difíciles Es el amor Es el amor Amor profundo Es lo que siento al cantar Poco hay en el mundo Que me haga así vibrar en mi alegría Se esconde siempre un lagrimón Y es que todo termina Y que hoy juega hoy Herido estoy por una pena loca De la que no me curó Y así pasan los años y se ahonda. No afloja y pide que siga Y me parte la boca cuando canto Bueno, no sé si me sé bien la letra porque claro... Eh, ahora tengo que apretar esto No sé si me sé bien la letra porque hace años que... No canto a nada, ni a nadie, ni con nadie O sea que bueno... Mi amiguito músico que se lo pido a diario para hacer unos temas eh, está muy ocupado la verdad. A ver si ganamos hoy, Nande. Vamos a ganar hoy y se terminó. Se terminó. Me busco una buena esposa y 40 horas para laburar. Voy a cortar. GoPro detén video. GoPro detén video. de la cámara, si se me cae, ¡buah!, ¿sabes cómo me tengo que tirar? De cabeza. Y acá está profundo, yo... bueno, en fin. Sí. <coughs> Niña, lo hubieras dicho si estabas enamorada. Amor que no da nada, no es más que puro capricho. La verdad es que podría traer un poco de música acá, ¿no? ¿Eh? ¿Total? el mar lo escucho siempre, hasta dormido, así que un poco de Alfredo, ¿no? o también a mí me gusta Tabaré también, Echeverry ecos ecos de mi propia voz desde el barranco me contesto. está en amarga la vida del hombre es tan amarga la vida del hombre, si la endulza con una canción. Uah. Bueno, mi maestra me estuvo homenajeando, la verdad. Que una maestra te está escribiendo, para mis compañeros es lo normal, pero yo que estoy en el extranjero y no los veo hace 20 años, eh, no me es tan normal. Y la verdad que, qué bárbaro tener ese contacto, la verdad que me gustaría ir a verla, ahora mi, pro... mi, mi familia tuvo un problema de seguridad en Uruguay y les dije si necesitara, necesitaban que fuera y para solucionar ese tema en concreto y además me hubiera servido para ver a la gente que hace años que no veo Patito, ya te quiero ver Patito también ¿eh? y, y nada, y ver un poco a todo el mundo porque se me han ido muriendo todos y no he podido ver a nadie es la mierda de estar en el extranjero más como estoy yo, viste, que es un delirio, es un delirio. Todos estos años han sido un delirio y me gustaría, la verdad, <coughs> volver un poco al suelo, ¿no? Que mis huesos, piel y sal abonen mi suelo natal. Y bueno, saludar un poco de gente. Esto se está picoteando, me voy a dar vuelta mmm, con el pico para acá al lado. Y voy a seguir más adentro porque se me cansa. La cámara abierta para divagar, para ver cómo tengo la voz para cantar, que hace años que no canto, y para. por si pasara cualquier cosa, viste, que quede grabado. Después en la edición lo corto. Llegabas por el sendero, delantal y trenzas negras. La luna cayó en el agua Llegó en el alma Como puñales Filos metidos Filos metidos en manantiales <coughs> eh, Parece joda, sí, pero me estoy aclarando la garganta, en verdad Ya sé que no puedo cantar ni la quiniela Se piensan que nací ayer Uno conoce sus limitaciones o debería conocerlas, ¿no? Para no ser papelones A tomar por culo No he estado midiendo la presión de aire Yo sigo yéndome a la mierda sin medir el aire Y bueno A ver Igual Siempre hay que buscar algo por qué volver, ¿no? Cuando estás en alguna situación, tenés que pensar en algo, en, en el por qué volver eh, Siempre se trata de amor además, ¿no? Ya sea lo que sea, ¿no? A un hombre, a una mujer, a un animal, a un lugar A una montaña eh, A los hijos A lo que sea Siempre hay que buscar... Oh, oh uh. ¿Por qué te pones así? Si todavía no te he puteado ¡Ay, madre! No, ¿y esta ola de dónde sale? Vos? No sé si se nota en la cámara eh, cómo se está poniendo la cosa. Voy en un kayak hinchable. En... ¿No ven que no hay nadie? Soy el único que está en el agua. ¡Ay, ay, ay! Soy el único que está en el agua. Pero bueno, es lo que tiene la soledad, ¿no? Cuando estás solo para todo hace años, es muy difícil volver a tener compañía. Muy difícil. Así que nada, seguiremos aquí con mis amigos Yo no sé si hay tiburones acá Hace... en el 2008 hubo dos Uno de 12 metros y uno de 9 Y... Y apareció 2008-2010 Veo el horizonte muy picado, ¿vale? De la posición en la que estoy Veo muy picado el horizonte Esa es otra cosa que tienen que tener en cuenta Que el horizonte esté en una línea Que no parezca un un horizonte montañoso, pero bueno Aquellos acantilados que se ven es Santa Pola Algún día iré por ahí, ahí tengo que ir a buscar fósiles ya me dijo un biólogo más o menos dónde podía ir Y, y nada, vamos a ver qué pasa, cómo viene este verano Está la cosa muy complicada Los que no tienen trabajo están complicados Los que trabajan están complicados Este país es un desastre Están matando a la gente de una forma y de otra y bueno, ahí se siguen peleando por Madrid y por esto y por lo otro. No van a solucionar nada, es todo bla bla. El dinero que llega nunca llega a la familia, se queda no sé en dónde. ¿Ven cómo meto la proa Ahí. Ese es el ángulo. Pero es el ángulo a motor, es el ángulo en moto de agua, es el ángulo en Zodiac, el ángulo es ese. No hay que entrar de pico a la ola, ¿eh? Porque te podés llevar una sorpresa. Eh, yo... Vale, cuando tenés experiencia, tenés experiencia, pero cuando no, no hay que estar inventando, no hay que estar saltando olas. Esto se está picando, mamita querida. ¿Por qué? Porque hay más profundidad. Yo no tengo chaleco, además. No tengo chaleco. Ah. Yo no sé por qué no hay nadie, ¿eh? igual a veces no me entero, yo qué sé, hay un aviso de tsunami y me entero, o hay un aviso de yo qué sé, no me entero de nada, viste. yo vengo y me tiro al agua, veo cómo está, Miré dos lugares, elegí este, sabía que iba a estar tormentosito y así, eh, pero bueno, esto sigue hinchado, así que mientras que tenga aire, tengo tres cámaras de aire más dos flotadores, y tengo el bolso estanco. O sea que, no sé si lo tengo bien cerrado el bolso, el bolso estanco Pero bueno Ya veremos GoPro, detén vídeo GoPro No me hace caso nada GoPro Bueno La girada, ven como está el agua, mira y está muy verdosa porque hay. no sé por qué está así, no me gusta nada. ¿eh? Se imaginan que salga algo de ahí a morder, le tengo que cagar a trompadas hermano. Pa' peor lo que muerda esto me hunde, ese es el tema. El problema de estas cosas es que se pinchan enseguida. Apenas la toque un diente eh, se va a la mierda, viste. No está ni a Irton. Ni a Irton. Qué bárbaro. La verdad que hace lindo día. Me podría medio descansar, pero voy a ir a parar a la mierda. Te estás tirando para adentro, no sé por qué. Lo normal es que te tira hacia la costa, pero me estás llevando para adentro. Entonces no me queda muy claro que, cuál es. ¿Cuál es la historia? No me queda muy claro cuál es la historia. ¡Ay, qué boludo! No me queda muy clarito, pero bueno. Hay una boya ahí, ya sabemos que ahí hay piedra En fin, tenemos montaña y mar y sol <coughs> La garganta está jodida, yo te he hecho una boya Estoy haciendo una dieta para ver si me pongo a tiro porque, Porque hay que estar bien, ¿no? no hay que esperar a encontrar algo para ponerse bien Yo creo que la gente se merece que... Estoy hablando de las minas la gente se merece que, que estemos en forma y ¿no? cuando te abandonan, no, y cuando te insultan, no cuando te toman el pelo y, y te putean, no, pero la gente que está bien, hay que estar bien, ¿no? hay que estar. Y bueno, nada, comiendo verdura saco, parezco un pelotudo, parezco un conejo ahora. ¿no? Nunca en mi vida comí tanta verdura como esta, este último mes. Yo creo que por eso me enfermo, no me he enfermado nunca, o por algún pacto, porque... Mirá lo que es esa puta ola, me cago en la puta, hostia puta, quieto, quieto, ¡Oh! por andar pactando para que el mal que va a otro me lo chupe yo y me lo chupe nomás. Pero siempre pasa, lo que pasa es creer o, o no creer, ¿viste? La gente cree en cada cosa, en cosas que no ven generalmente. Yo por lo menos si te digo que creas en algo, te también... Después allá tú... En fin, estaría bueno poner la camarita aquí, ¿no? ¿Sí? <coughs> Tendría que aclarar un poco la cola. Voy a tomar agua para que se me nivele la, la, la presión sanguínea y eso. Allá no puedo ni acercarme, mira cómo están las piedras. Está empezando a pegar, voy a ver si puedo tomar agua y voy a apagar un poco la cámara, ¿vale? Así no se me engaña. Son días frescos, no son días de mucho calor, entonces, bueno. Tú, tronco. Puerto de Alicante, Santa Pola, para allá atrás está Elche. Castillo de Santa Bárbara. De acá ahí hay unos 9 kilómetros. No. De acá ahí hay 5 kilómetros. Allá sí que hay como 20. Está el aeropuerto por allá, a unos 18 kilómetros estará el aeropuerto por ahí. Porque... Esta es la zona donde puedo volar drones. Ya si me voy un poco hacia el puerto ya no podría, porque está la limitación de 8 kilómetros al aeropuerto. Es que miro la cámara, a ver si encuentro algo seco. Está con la carcasa, cualquier la toco y los micrófonos captan todo. Espero que se esté viendo bien ahí. Sucia. Estoy mar adentro y, y no sé si alcanzan a ver cómo está la cosa. Se está poniendo como más o menos esperaba y no puedo ir hacia el, hacia el norte. Porque me tiras, me va a tirar en las piedras No les puedo mostrar nada hoy de acantilados y eso Quedará para otro día Porque me va a tirar indiscutiblemente sobre las piedras Y me va a costar salir y va a ser una cagada Entonces tengo que irme a mar abierto Voy a girar así Para hacer la vuelta Para este otro lado La verdad que no estaría nada bueno Tener que volver nadando desde acá Desde tan lejos sin máscara, sin gafas, sin aletas, sin guantes. Estos guantes son de tiro, no son de. Lo que pasa es que a mí me gustan, pero mira cómo están. Son guantes, ves. Y no tengo nada. Tendría que volver, bueno. Pero bien. ¿eh? Tenemos aire. Está, está bien. Y a ver cómo se está picando la cosa. Yo no sé si se nota pero vinieron dos tres olas la verdad que un poco un poco crecidas como Olga viste un poco crecidas en tamaño <coughs> ¿se ve? No sé si se aprecia Vamos ahí Este es el movimiento que estoy haciendo yo No quiero mirar para ningún lado porque como estoy engripado o lo que sea me mareo y marearte en el agua está de menos porque después no te quitas más el mareo porque estoy volcado a la derecha? por codillo estoy un poco volcado a la derecha, ¿será por poner la cámara ahí bueno, se ha comportado muy bien, no tengo casi nada de agua estoy no me ha entrado agua no se ha deshinchado es súper estable mirá que he estado en cada cosa que se da vuelta tengo cada vuelta en cada lugar vamos pero esto la verdad que es súper estable, porque como que se achancha así, viste, y, y se queda súper estable. Nada. No, preocupación no. A mí no me preocupa el agua, la verdad. Yo creo que no hay mejor muerte que en el agua. Súper tranquilo. Eh, los profesores le decían la muerte blanca, porque más de uno se iba al fondo y ahí se quedaba. Te quedas como soñando hasta que cagás fuego, viste. Y la verdad que está bueno. No sé por qué estoy tan solo, no hay nadie en el agua, ¿qué pasa? Yo no sé qué pasa. Espero que no haya aviso de pirañas o alguna cosa, ¿viste? Invasión zombie, yo ni me entero. No miré el pronóstico, no miré los vientos, no miré nada. Ya mirar la costa, son muchos años en el agua, entonces... Son imprudencias, ¿no? Porque la verdad que cuando sabés hacer mucho algo... Te confías y la podés cagar como me pasó el otro día. Y bueno, tuve que vender mi dron FPV para pagar unas cosas y me quedé sin drone. Y bueno, así va la, la vida del pobre. En el desprecio absoluto. Si me bajara de un Mercedes las cosas serían distintas. Cuando te bajas de una, de una bicicleta. Pero bueno, así se encuentra la verdadera gente también, ¿no? Ya veremos. No, no hay nada, ni barcos hay ¿qué pasa porque hay un aire, podría haber algún sky, podría haber algún velero. ¿no? Nada, un pasto, mira andan unos pastos porque como llovió. Ah, no puedo más de la garganta. Como llovió viene el agua de. <coughs> viene el agua de las desembocaduras y ensucia todo el mar. Le, le lleva unos cuatro días ponerse a tiro, volverse a limpiar. Así que nada. Yo creo que voy a ir volviendo porque tengo un largo camino a casa Y, y a ver qué onda que <tose> que es que Yo no sé si se aprecio en cámara, ya lo veré después cuando edite Sube bastante ¿eh? A veces cuando está así picado eh, Las bolas que son de medición Dan 7 metros, 10 metros, 5 metros De, de cresta de ola no es la ola que hay acá en la costa, acá una ola de 5 metros, serían 5 metros. Es una medición distinta a la que se puede creer uno en casa, pero son olas grandes. Eh, no sé por qué me siento como inclinado, con un mal apoyado el culo. Y eso es una ola bastante grande. Para estar en un callo hinchable en el medio de la nada, ¿no? Si vas en un pesquero igual. No es pues nada, me está molestando mucho la garganta, tengo que ir a tomar algún medicamento y salir de acá. Saben que lo peor para, la, para una gripe es el sol y el frío. Y se me están enfriando las patas a pesar de que tengo... Mira, abuelo Mira los botines. No te lo puedes creer, ¿eh? Con esto, mirá las patitas, mirá. La patita más blanca, tengo menos sol. Ya a esta altura tendría que estar súper bronceado, pero bueno. Ahí van, mirá. Los botines. Vamos a emprender una vuelta. Los voy a dejar grabando por subir algo interesante. Hay una orca. Un delfín. ¿Hace cuánto que vi los delfines? Hace un mes que hubo, hubo mucho delfines acá. Ahora no sé dónde andarán, pero... Bueno, me mareé otra vez mirando cosas que no tengo que mirar, así que vamos. Voy a hacer una vuelta. Yo tengo que ir a donde estoy mirando, pero voy a hacer una vuelta acá Para enganchar la ola Y que me saque y, y después voy a girar a la derecha y listo Así que nada, vamos trepando olitas, a ver Dale papá, tira una ola, ¿qué es esto? A esto le llamas mar, mar picado Esto para mí es como esta, ¿sabes lo que? Es? Como mini en, en Disneylandia, dale Moveme el cuerpo, asustame Asustame, mis nietos de puta, vamos, vamos, Haceme sudar un poco que tengo que perder peso, ¡Vale! Hazme sudar, hazme sudar ¡Ah! Mi padre trabajó la tierra y poco la tierra le dio Huachero fue peón carbonero, también panadero y pan no comió La chacra lo vio en sol y luna regándola con su sudor, pero el fruto escaseaba en el rancho, y el hombre cansado un día gritó, achándole abrió brecha al monte, y la brecha se volvió carbón, sangraba por dentro pensando hasta que una noche no aguanto y gritó, sangraba por dentro pensando hasta que una noche no aguanto y gritó, Sembró el trigo en espiga dorada Poco a poco en harina volvió Prendió el horno con carbón y leña Amasó la harina y pan no comió Para entonces montó lentamente Y de un pago hasta el otro tropió. Una tarde ensilló tristemente Nos dijo hasta siempre y nunca volvió Bueno, a ver Yo tengo que ir para ahí No me dan malos brazos Siento como que me estuviera hundiendo de atrás, pero no puede ser es una sensación nada más porque me pega la ola y me curva a ser hinchable pero me siento como hundido ¿eh? tengo el culo un poco mojado no sé por qué eh, los remos también salpican para adentro vale, es normal pero bueno, hay que ir siempre mirando por si ves que te estás hundiendo a la mierda, empezar a mover la pelota para volver, viste Yo también me he concentrado muy atrás y, y nada. Estoy sentado encima de la silla bien, no sé qué pasa. Me enteraré en la costa. Me queda. Me queda algo para llegar todavía. Pero bueno, parece que está cerca, pero vieron como es la línea de costa. No llegas nunca, ¿viste? así que nada, va. Ahí me llamó el informático para terminar la web. Vamos a ver qué se puede hacer. No sé si se va a poder en mi casa. No me dejan hacer nada. Vamos a ver si podemos y terminar la web de una vez. O por lo menos que ya inaugurarla. Y ir viendo cositas. Yo me siento hundido, gente. No sé si es una sensación. Me siento como un poco hundido Pero bueno, nada Ya voy llegando Voy a apurar un poco A ver si viene alguna ola grande y me hace adelantar unos metros, ¿viste? Porque acá como que empieza Lo que va y lo que vuelve Entonces no me, no me lleva a ningún lado Vamos, no me quiero hundir acá, loco. Vamos. Ah. No sé si es sensación mía o qué. Igual, como peso tanto, viste, yo peso ahora estaré en 88 kilos con Y claro. Igual este Kayak aguanta ciento y pico de kilos fácil. Le podés meter dos adultos de ochenta y pico sin problema. Pero bueno también puede ser que el asiento se me está yendo Y me da la sensación de que... No, no te devuelta, no te devuelta Me da la sensación de que estoy un poco atrás Vamos a ver el viento también, estoy, estoy viendo el viento Varias cosas a tener en cuenta Ahí hay piedra, o sea que tengo que pasar por aquí y después girar por detrás de la piedra Y hay una boya que la quiero pasar por la izquierda Que no sé por qué está ahí, pero bueno, veremos Espero no haber perdido la quilla Porque no la tranqué bien, llevo dos días ya sin trancarla bien porque no he podido limpiar la, la ranura donde va la quilla Pero bueno, también puede ser que estoy cansado, por eso... Me parece que todo. Ahí enganché una ola. Ahí bien. Vamos ritmo. Ritmo. Yo tengo mucha fuerza de espalda y de brazo, pero bueno. Uf. Esto es un calla 42, entonces también está llevando más superficie, ¿no? que diga, no llegas nunca, viste ojo las piedras lejos las piedras no queremos piedras para nada sembró el trigo una espiga dorada Poco un poco Narina harina volvió me está costando avanzar, eh pero me está costando mucho igual me fui muy lejos capaz que era más para... son callas para lagos, viste igual me fui muy lejos siempre exagerando y esto me pasa la factura, quizás. Ya veremos. He visto todo, otro poco de Tudor. Aquí estamos. No sé qué pasa. Yo siento que estoy caído hacia atrás, pero igual es sensación mía. Y, y ahí vamos. Vamos a ir saliendo. Tengo que ir para ahí, para donde... Voy todo lo que he visto acá han visto que en el agua no anda nadie estoy yo y los peces no anda nadie no sé qué pasó hoy porque la gente no sale no sé qué pasa pero bueno tengo que empezar a tengo que terminar tengo que llegar tu dron John Connor tu dron náutica otra vez aquí vamos este kayak la verdad es de otro mundo ¿eh? están haciendo las cosas mejor de lo que eran hace unos años y la verdad, que por 130 euros o así que está, es buenísimo. Aprovechen ahora antes del verano los que vayan a comprar algo, pues seguramente luego suban el precio o estará a subir ahora nomás. Mejor comprarlo cuando no es moda, ¿viste? Y nada, me voy a la costa porque. porque me siento medio plano, no sé qué pasa. Porque esto no me lleva a ningún lado, igual me está llevando para atrás de vuelta, así que nada, no, Gracias por clavar